Esto está poniéndose candente. Esta semana no fue muy buena para Nicolás ni su régimen, ni mucho menos los de la cúpula, porque en estos momentos están más asustados que un pájaro cuando le pegan un cauchorazo en la parte trasera. ¿Por qué? Porque por un lado detienen al pollo Carvajal, que harta información que sí tiene. Y por otro lado está a puertas de que definitivamente al parecer ya es un hecho la extradición de Alessar. entonces aquí se está reuniendo una parte de, del entramado sin contar que la misma oposición dijo que ya se tenía también rastros de otros tantos testaferros y que al parecer son son artículos entonces Aquí la cosa comienza a ponerse un poquito candente porque, si bien sabemos, esto no es, no es algo que se esté haciendo desde ahorita. Esto es algo que viene desde hace mucho rato. Son otros 27 los testaferros que están investigados, pero la cabeza mayor es Alexa. Y lo otro era que el pollo Carvajal, no olvidemos que él estaba escondido. O sea, primero estaba. Refugiado en Venezuela pero después De que se destapó la olla Podrida pues él estaba Escondido y dio la casualidad Que se enfrentó todo Entonces por un lado se estaba eh, Cantando victoria de parte De la dictadura de Nicolás De que lo, los eh, diálogos Van bien, estamos todos De acuerdo, vamos felices Vamos chéveres, según Las cuentas que él lleva eh, Parece ser que él va ganando Según él pero la otra cara de la moneda es lo que está pasando acá y esto se le está complicando Por eso digo que esta semana no fue muy buena para Nicolás ni su cúpula chavista Porque muchos van a salir salpicados acá Se le complica la situación a Maduro y no solo al dictador sino a muchos de la cúpula chavista que podrían ser salpicados tras la detención del Pollo Carvajal y la inminente extradición de Aresap a Estados Unidos. Aunque aparenten lo contrario, los nervios están de punta. Dentro del régimen de Maduro, lo que pueden declarar ante la justicia el empresario colombiano y el ex jefe de inteligencia venezolano. Esto es lo que llamamos nosotros dos bombas de tiempo. Porque. Tenemos que ser muy claros, ellos ahorita están guapos y no, yo no hablo, ya les dicen, no, de mí no me van a soltar una sola palabra. Pero ustedes saben que la psicología que manejan los americanos en las cárceles de Estados Unidos son bastante duras. Ya allá canta hasta un mudo. Entonces aquí la cosa se está complicando y esto puede llegar, ojo, no es porque se esté especulando, ni porque quiera dar falsas expectativas, pero de llegarse a unir la llevada... Del pollo Carvajal. Y Alex Sap Extraditado a Estados Unidos. Yo les diría. Que estamos a próximos días. De que Nicolás. Le toque hacer un arreglo. O le toque salir volado. No hay otra. Porque aquí. Como decía mi abuelo. Va a volar mierda para el zarzo. Pero antes los invito. A que se suscriban a nuestro canal. Leen like. Activen la campanita de notificaciones. Y comparta con todos tus amigos. En las redes sociales. Háganos saber sus comentarios. Y mantengámonos día a día. Para Estar claros con la noticia No ha sido una semana fácil frente a lo que se avecina Quizás una de las más duras desde que Nicolás está en el poder A la ratificación de la extradición de Alessandro Por parte del Tribunal Constitucional de Cabo Verde También se le suma la detención en España del general Hugo Carvajal El famoso Pollo Carvajal Tanto el colombiano como el venezolano tendrán que enfrentarse a en la justicia de Estados Unidos Lo que declaren puede salpicar a altos miembros del poder y poner en aprietos a la dictadura chavista. No es para menos, en estos momentos reina el nerviosismo en la cúpula chavista y, y pues obviamente el que tiene el rabo de paja no se arrima al fuego. Porque tanto Alesa como quien es el testaferro de Nicolás Maduro Además es el arquitecto de una red de corrupción y crimen que saqueó millones de dólares en Venezuela. Aparte de ello, el colombiano mantenía conexiones diplomáticas con países como Turquía, Irán y Rusia, con quienes además realizaba negocios. Y para completar la otra cara a la moneda, la detención de Carvajal, antiguo jefe de inteligencia de Hugo Chávez, conoce por dentro el chavismo y sus conexiones con el crimen y el narcotráfico. Y esto. Es el talón de Aquiles de Nicolás, porque no olvidemos que él tiene una orden de captura a nivel internacional. Y que están dando una recompensa de 15 millones de dólares Porque él está untado en el narcotráfico Y este señor es el que tiene las conexiones del crimen y el narcotráfico ¿Cómo la ve? La Policía Nacional detuvo en Madrid al Pollo Carvajal Quien se encontraba en un paradero desconocido desde noviembre del 2019 Y que estaba reclamado por Estados Unidos Para ser juzgado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC No olvidemos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ellos mantienen su poderío es... A base del narcotráfico el secuestro y la extorsión alias el pollo carvajal como se le conoce tenía en vigor una orden de detención e ingreso en prisión para la ejecución de la extradición a Estados Unidos. en el momento de su captura se encontraba en un domicilio protegido por varias personas en esa vivienda según la fuente se estaba refugiado sin salir en ningún momento al exterior Carvajal es detenido por segunda vez en España en abril de 2019, fue arrestado también en Madrid tras entrar en nuestro país con pasaporte falso, pero la Audiencia Nacional denegó su extradición al entender que Estados Unidos lo reclamaba por una motivación totalmente política por lo que fue puesto en libertad ahora ya la cosa no es política sino que esto ya es por narcotráfico y por eso digo que es donde en este momento a maduro le está haciendo así porque este señor puede cantar hasta la melodía que no hemos escuchado ahora recordemos quién es carvajal él fue el jefe de la dirección de contrainteligencia militar de venezuela durante ocho años en los gobiernos de hugo chávez y nicolás maduro y Estados Unidos le acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para introducir drogas en territorio estadounidense. De acuerdo a las investigaciones, Carvajal habría mantenido una conducta continuada y organizada vinculada al tráfico de drogas durante 20 años así como la venta de armas a la guerrilla colombiana de la FARC a cambio de drogas y de protección armada a los cargamentos de cocaína indican los argumentos que basan el apoyo a la extradición a Estados Unidos que hoy divulgó la audiencia nacional horas después de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde consideró constitucional la extradición de Alessandro, se produjo la detención de Carvajal, eso fue un golpe bajo, eso fue un golpe en medio de las piernas para Maduro, porque vuelvo y digo, él estaba ya, y ya mejor dicho, haciéndose con el abanico así, y él decía ya vamos coronando, vamos con esos diálogos QAP, pero no contaba con que esta carta debajo de la manga llegase a aparecer. Carlos Paparoni, diputado opositor, quien desde la Comisión de Contralorías de la Asamblea Nacional impulsó todas las denuncias contra SAP, aseguró que los diálogos en México no frenarán el proceso contra el empresario colombiano y denunció que además se tienen identificados a otros 27 grandes testaferros. Esa era la cuestión que se estaba pensando, porque aquí de pronto va a salir Nicolás: No, ustedes ya están haciendo trampa, yo como que me retiro de los diálogos. Y no se les haga raro, porque es que aquí no se puede revolver una cosa con la otra. Porque una cosa muy diferente los diálogos que se esté hablando en pro de la comunidad venezolana, de los habitantes venezolanos. Y otra cosa muy diferente son los pendientes que hay con la justicia, como es el caso del Pollo Carvajal y el caso de Ale Sap. Que para tristeza de Nicolás Maduro, estos señores tienen mucha información que lo pueden encochinar. El que manda, manda, así mande mal. Y aquí el que manda es Maduro Y ellos simplemente eran unos alfiles del juego del ajedrez No estamos hablando de cualquiera parecido Estamos hablando de alguien Que era el encargado de las relaciones con Irán Que tenía toda la estructura de las relaciones con Rusia Que se encargaba de la monetización del oro con Turquía O sea, al es una ficha clave Pero súper clave Paparoni dijo que es muy complicado dar una fecha exacta en estos temas Pero podrían ser 15 días para que se dé la extradición. Alex Zap, como Maduro han sido acusados en distintas oportunidades de usar el programa conocido como CLAP para hacerse de cientos de millones de dólares de manera ilegítima. Aparte de SAP, tres hijastros de Maduro y otras nueve personas fueron sindicadas y sancionadas en julio del 2019 por Estados Unidos por esa precisa maniobra. Por esa razón todos tienen congelados los activos o bienes inmuebles que puedan tener en territorio americano. Los Estados Unidos es muy claro en eso. Si se les está vinculando, pues ahí quedan totalmente sancionados. O sea, aquí hay una red criminal bastante grande y de ahí que la Corte Penal Internacional entró a investigar a Nicolás Maduro por los delitos de lesa humanidad. O sea que aquí se está calentando esto. Eso es lo que hay y eso es lo que les digo. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.